Tan raro que en París haya sirenas. ¿Qué más lectores? Luis Miguel acá en otro video del Estante Literario. Hoy, como ven, estamos en París porque vamos a hacer tour de las mejores librerías de la Ciudad de Luz y estamos, por supuesto, con Amici, otra vez. Vamos a recorrer varias librerías de la ciudad, las mejores, las más hermosas de París y, por supuesto, mientras tanto, vamos a ver los hermosos panoramas que tiene la capital francesa. Así que comencemos de una vez. París es una ciudad con alma artística y literaria que actualmente cuenta con más de 500 librerías, demasiadas para visitar en un día. Así que elegimos algunas de las más atípicas y únicas que hay, gigantes, diminutas, en la tierra y sobre el agua. La primera librería que visitamos está a solo tres pasos de Notre-Dame en la Rue de la Boucherie y es una librería atípica porque es considerada la más famosa del mundo. Shakespeare and Company fue creada en 1919 y era visitada a menudo por autores pertenecientes a la generación perdida como Ersa Pound, Scott Fitzgerald, Gertrude Stein, James Joyce y Ernest Hemingway, quien de hecho la menciona en su libro, París era una fiesta. Todas las elecciones en inglés, había espacios de lectura muy bonitos, como muy cozy, por supuesto nadie lee ahí porque la mayoría de gente está de paso, pasa demasiada gente, entonces es muy difícil concentrarse, pero está muy lindo, muy bonitos detalles, sigue teniendo como ese ambiente rústico, antiguo, así que bueno, acabamos de salir de Shakespeare and Company, no se puede grabar nada, pero <ríe> logramos sacar algunas cositas. ¿Te gustó a mí, sí? Sí. ¿Por qué? Porque hay muchos libros, muchas elecciones, pero hay mucha gente, así que. Vale la pena venir a comprar algún libro, pero ya saben que no se puede grabar. ¿Qué te encontraste de bueno? No. Nada. Vea, yo sí. Montaigne, Diderot, Homer, la Comedy Está bonita esta edición. Bueno, vamos a entrar a la librería compañía que queda justo al frente de la Universidad de la Sorbonne así que debe ser una muy buena librería y lo es, aparentemente de lejos de fuera se ve súper linda así que vamos a entrar a ver qué nos encontramos ¿Qué se está leyendo en París en este momento? ¡Vamos! Ah, mira, a mí sí se encontró una joya, Rayuela de Julio Cortázar. ¿Cómo se dice en francés? Marella. Vamos a ver cómo empieza Rayuela en francés. Del otro lado, a ver qué dice. rencontre la civil. Ay, traducen el nombre de la maga. Civil, la maga. Vea. Interesante. Pablo j'avoue que j'ai vécu Confieso que la yeah. autobiografía de Neruda Te gustó? Me encantó. Uh, yo lo tengo pero no lo he leído Así que, recomendado para mí. Claro <laughs> On y va? <laughs> Je voy a ah, voy comprar Ah, Qu'est-ce euh... Qu que tu as En fait, c'est un... un mec qui fait du, du stop <laughs> Ah, ¿sí? Oui. Okay. Hicimos autostop hace dos semanas. Estuvo genial. Muy buena la experiencia. Gracias Forever a Michi por esa gran experiencia. ¡Vamos! Me encanta, okay. Bueno, amici, ¿cómo te pareció la librería? Pues la gente es muy simpática, uh -huh. muy útil. Sí, muy buena la librería. Me gustó mucho también. Está entre... que tiene mucha oferta, muy bien organizada, muy fresquita. Y además, sí, la gente me quería, nos dejaron grabar súper bien nos guiaron y claro, pues la mejor muestra es que a mí sí salió con un libro. Y nuestra próxima parada es la librería The Abbey Bookshop, otra librería con oferta de libros en inglés fundada en 1989 y muy atípica por lo pequeña y escondida que es. Queda en la Rue de écrivains, es decir, la Calle de los Escritores, que es una calle histórica de París en el barrio latino, donde solían hacerse los escribientes por allá en la Edad Media. La librería es súper pequeña, acogedora y está ubicada en un edificio que data del siglo XVIII y que de hecho es patrimonio de la humanidad. Bueno, acabamos de salir de la Abbey, Está súper linda, es muy, muy pequeña, muy estrecha, muy acogedora, muy original, pero el dueño que muy querido. Nos dijo que volviéramos a las 7 para que no hubiera mucha gente porque en realidad es súper pequeña. O sea, cabe una persona por pasillo. Así que vamos a ir a otras librerías y vemos si ahorita más tarde venimos a esta porque en realidad está muy bonita y muy interesante. Y nuestra siguiente parada queda a pocas cuadras de aquí y es la librería Gilbert Joseph. Una librería enorme y muy tradicional en París que se centra sobre todo en libros escolares discos y libros de segunda encontré el libro que en el CLE en noviembre me lo compraría si no fuera gigante y pesado definitivamente no me puedo llevar esto en la maleta el video de Ana Karenina. El video de Ana Karenina, sí, tú lo tradujiste. Está en el canal para que lo vean, con subtítulos en francés. Y a mí sí. Este lo tengo en audiolibro para escucharlo. Pierre metra". Es una trilogía. A mí sí dice que es muy bueno, ¿cierto? Y la película también. Ah, bueno, ahí está. No sé cómo se llama en español, pero que les voy a el título en español. Bueno, acabamos de salir de la yo sé muy buena, ¿cuántos pisos?, como cuatro, tres, cuatro. la verdad que muy buena librería de libros con mucha oferta en francés, muchísima, pero también muchísima en español, en italiano, en alemán, así que definitivamente se merece la filota gigante que había para pagar y todo el reconocimiento que tiene porque es una de las más famosas de París en el barrio latino. Bueno, llegamos a la última librería que es la mejor, la que tenía más ganas de visitar porque es increíble, es única, atípica y es que queda en un barco. Oh, Está buenísimo, vamos a verla. Ah, pero qué decir de esta librería preciosa Lo, el EREF, el, el agua y los sueños Acogedora, única, espectacular Qué más decir de esta librería dedicada en su mayoría a los libros de viajes Al mar y a la naturaleza Por eso es que vemos tanto decorado de barcos, botellas, gorras de marinero, Radios antiguas y otros adornos de navegación Esta librería tiene todo el encanto del mundo Es una librería preciosa Tienen que venir acá A mí sí se compró otro libro. Claramente ella no tiene el problema del equipaje. <risa> y ya tenemos acá la cervecita como siempre. Bueno, mishi, llegó hora, la hora de... ¡Chin! La hora feliz. Tenemos una sed increíble. Después de haber caminado por todas esas librerías, atípicas de París y sí que claro. llegamos a la masa atípica, esta en un barco, magnífica, me encantó. ¿Dónde encuentran una librería en un barco? En poquitos lugares. Y miren nada más el restaurante, bar que tiene en la terraza, es fantástico, así que si vienen a París, no duden en venir acá, le damos un rotundo 5 a esta librería preciosa. Espero que hayan disfrutado de este tour de librerías en París. Eso es todo por hoy, nos vemos en un próximo video, en un próximo tour y hasta entonces, buena, buena lectura. lectura. Chao.